Ya tenemos camiseta para mañana, mañana eh, 24 de marzo se estará realizando la carrera Magic Badalona Running, eh, Badalona es una ciudad que pertenece a la provincia de Barcelona y bueno quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a Badalona, en especial a, a, a las personas que organizan este tipo de eventos en, en esta ciudad en Badalona, ya que Además de promover el deporte, eh, muchas de sus carreras están eh, basadas o tienen una causa solidaria. Entonces esto me parece algo muy bonito y, y nada, es algo digno de, de agradecer. Al igual que en la reciente carrera Ponle Freno Badalona, en la que parte del dinero recaudado iba destinado a un proyecto relacionado con las víctimas de los accidentes de tráfico, en este caso, en el caso de la carrera eh, Magic Badalona Running, también existe una causa solidaria. En realidad, esta carrera es un homenaje al atleta de Badalona, Luis Condón, que murió en el año 2012 a causa de la enfermedad leucemia. Por este motivo, eh, parte del dinero recaudado en esta carrera, irá dirigido a la investigación de la leucemia. Además, esta causa eh, contará también con el apoyo de la Fundación Josep Carreras. La leucemia es un tipo de cáncer eh, que afecta los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. Los leucocitos eh, son aquellos que se encargan de defender nuestro organismo con, en el caso de bacterias, eh, hongos, eh, virus... Es decir, eh, los leucocitos están relacionados con nuestro sistema inmunitario. Y la leucemia eh, se refiere precisamente al crecimiento descontrolado de estos glóbulos blancos. Este crecimiento descontrolado de leucocitos puede ocasionar eh, dificultades en el transporte de oxígeno a los tejidos, además también puede dificultar eh, la curación de infecciones, de, de eh, heridas. Entonces, eh, realmente es, es, una, es, es importante avanzar en este sentido. Y bueno, realmente en la leucemia, eh, en la investigación de la leucemia se ha avanzado mucho, eh, aún queda un camino largo por recorrer, pero bueno, eh, el que existan este tipo de eventos realmente es algo muy positivo y realmente eh, me siento muy contenta de tener la oportunidad de participar mañana y además de, de poner este pequeño granito de arena. Eh, algo que, que me ha gustado de esta carrera es que bueno, además aquí que el lema de, de esta edición es eh, imparables. Y bueno, con, este, con esta palabra, con imparables, eh, lo que quieren es resaltar esta vertiente social y solidaria. Entonces, bueno, nada, solo decir eh, muchas gracias Badalona, muchas gracias eh, al atletismo de Badalona. Qué zapato más chulo y más grande. Aquí detrás están montando el punto de atención médica, súper importante. La frutería de Luis. No pararé. Hemos hecho el calentamiento, ahora vamos al punto de salida. Kilómetro 5 Superado ¡Vamos chicos! Va, ¡Un otro tabonja! ¡Un otro tabonja que vió Antonia. Va, va. Que encara... que va, va, ¡Va! ¡Que el domingo es muy ¡Que el domingo es muy largo que todavía hay que recuperarse! ¡Que el domingo es muy largo! ¡Muy bien, muy ¡Va, que el domingo es muy largo que ¡Va! ¡A recuperarse pronto! ¡Que el domingo es largo! ¿Qué habéis hecho? ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Muy no, it's not your patron! I'm going to go to the y por el desnivel, pero, pero bueno, muy, un circuito muy, muy ameno y ha, ha estado bastante bien. ¿Y tú, David? Bueno, me ha ido bastante <risa> bien, no nos quejamos. El circuito me ha gustó bastante, aunque es un poco rompe piernas, no me esperaba tanto. Ya, ya, hubo unas pero, tres cuestitas, ¿no? Algo sí, así. sobre todo en la zona del parque había alguna rampa que no te esperas y... Bueno, y siempre esperas que vaya mejor, ¿no? Hay que ser un poco ambicioso, pero bien. bien. Lo pasas mal, pero A cuando verdad. terminas y te dan un croissant como este, sí. estás feliz. <risa> <De> <risa> bueno, pues, bueno, chicos, pues muchas gracias bueno. y encantada. <risa>